día de hoy me transformé en un bebé muñeño y trataré de pasarme Minecraft Pero no estaré solo ya que seré perseguido por a Lessie, a su Asu y Rabito Los tratarán de evitarme que me pase Minecraft ¿Puedes superar este reto? Recuerda que si te encanta el video no olvides suscribirte y dejar tu like para más videos de este estilo Así que sin más que decir ¡Vamos con el video! Vale chicos, como ya saben, estoy como un bebé Y estos muñeños de aquí me van a seguir Oh, no están tan bien gigantes ustedes loco, Yo estoy bien chiquito. <risa> está chiquito Empieza a correr bebé. ¿O a gatear? Gatea, gatea Oa. por tu vida. Deme en un par de segundos Papu para escapar de ustedes porque ustedes corren más y yo tengo que correr con mis patitas chiquititas. Ay, míralo cómo corren, no, crecen tan ay, rápido. Están Me está aprendiendo a nadar? ¿Qué Me bonito? está Ah no ya salió. Ah oh, bueno. Ver, papu, <risa> salió prodigio. ¿Cómo estás tan tantas cosas? <risa> oh, Rafael nadar. Mira, he aprendido a talar Papu, mira, mira, mira ya, ya Bueno, bebé, creo que te hemos dado demasiado tiempo ¡Vamos, chicos! ¡Vámonse! ¡Vamos! Vale, no. Socio, bebé. no, papu, por favor Vale, vale, voy agarrando cositas por acá Acuérdense que tiene que coger cosas Porque... ¡Vamos a enviarte al niño. kinder! Nah, al kinder, al kinder los voy a mandar a ustedes de nuevo, papu Los bebés dominarán el mundo esta vez Pensar correcto es lo que hago Parece que Bebé tiene que cambiar de hey, Y pañal? no se equivoca, ¿eh? Que llevo ya bastante tiempo sin, sin, sin, sin hacerme en los pantalones ¿Dónde no se va, va, eh? Español, lo, veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, se está vamos. yendo hacia... Oh, ¿Qué es eso? ¿Una vamos. aldea? Vamos, ¿Un vamos, vamos, vamos ¡Se está yendo hacia una aldea! ¡Oh, ¡No voy no, no, una aldea, una aldea. Vale, voy por aquí, voy por aquí, ok. Vale, ya tengo espadita, eh. Ya tengo para defenderme. Vale, tengo que agarrarme un poquitico de maderita. ¡Bebecito! ¿Dónde estás? Eh, yo voy pidiendo materiales, ¿ok? Estoy por... Vamos a hacernos espada y un pico para empezar a ir a la mina, si es que se nos escapa. Oh, tuché, shit, tuché shit, tuché. tengo mi mesa de crasteo. Vale, cojo comida, comidita por acá. Gracias, granjeta. ¡Libertad, de no dejen que agarre tanta comida! ¡Loco, nos va a dejar sin pan! ¡Oh, cierto! Corren, corren, corren. A ver. No, si acaso. Te ¿Pan? voy a robar el pan. Que ¿Y por qué no pasado? eliges mejor? <ríe> Bebé, creo que no sabes que es hora de tu lechita. ¡Quítale, el Leno! Quítale, Heno! No va a tener comida para el resto del vídeo. ¿Cómo que? ¿Cómo uh, que me quiten el heno? ¿Tú qué no, haces? ¿Por qué me estás humildad. quitando el heno? Ya tenemos tu no! corre, corre, corre. Ven para acá, ven, ven, toma, toma. No la mates, no la mates, no No, no, no, no, corre, corre sí. por tu vida. Soy un bebé asesino, papu. ¡Bebe, respeta pa a tus mayores! ¡Es que no, okay. no! ¡Pero, pero, pero! ¿Cuánta vida tienen los adultos? Esa es una excelente pregunta. Toma, tú también, Ari. Relate, relaje. Pero bro, te doy tu biberón, te doy un biberón. A ver, a ver, a ver, dámelo, dámelo, dámelo. A ver, <ríe> no. dame. Pero, pero, ¿qué sí. no, Te no, doy esto, te doy paz, paz, bebé, paz. Oh my god, pinche no. bebé violento. Es un bebé ah, salvaje, está, no, un animal. Papu. A ver, para eso tienes que ir al kinder. Oye, ¿nunca aprendiste a respetar a tus mayores? ¡Mataste al conejito! ¡Era tu mascotita ¡No! no. ¡Esa no es mi mascota! Mi mascota la tengo en mi casa. Y este no es mi hogar. Ven para acá, baja, baja. ¿Qué haces ahí atrepada? ¿Baja? ¿Baja? Lo que no sabes es que van. ahí está. Es que ya les he subido. No, no, no, no, no, no, no, no, corre, corre, corre, ven, corre, ven, corre. Ven, corre. Ven, ven, ven para acá, lobito, ven, ven. Ay, sí, bebé para violento, para bebé, para violento, para bebé para. violento. No. ¿Sabes que los niños no pueden estar cerca de los animales? Me ¡Ah! dijeron que ¿Por la ¿por carne de, de los. Me dijeron que la carne de los lobos había pollo. Ven para acá. Te no, mintieron no. muy feo, eh. Te mintieron Oye. muy feo. Ven, ven. ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ah! No, no, no, no, es... no, no, no, ¡No, no, no, no, no, no! no Alexi! ¡Ah! ¡Pero no Toma. me tiras la puerta ¡Lo no tengo cerrado, papá! ¡Ya ¿Por qué me cierra la puerta? Aquí ¡sí! tengo a la chica de Leno, no! ve pa' acá. ¿Cómo una cosa tan pequeña puede ser muy agresiva? ¿Es, muy es agresivo? Posible? ¿Qué le dieron de pequeño? Esa es una excelente pregunta. Ahora, ¿cómo voy a bajar? Vale. Bueno, aquí. No! ¡toma! ¡Toma! No! dame, ¡Dame mis cosas! ¡No! ¡Murió! ¡Rabito! No, ¿Dónde estás, Rabito? ¿Dónde estás? Vale, vale, yo Espérate, que... mi mana, me estoy equipando para darle su buena nalgada a ese bebé Amigo, amigo, amigo, el bebé se está tardando demasiado Pero yo me voy a equipar con hierro para que, que la próxima vez que nos encontremos Te voy a dar en chuchurumais Voy a voy a coger un poco de comida de animal Voy a ser carnívoro, papu A ver, coge, agarra, agarra ¿Un bebé de cuando se matar a un animal, hola? A mí me enseñaron en la granja, papu Mi ¿no? tú no eres un bebé normal, tú eres, tú eres, tú eres super dotado ¡Demonios, God. ¡Eres realmente un genio! Oh, vale, vale, estoy viendo aquí un golem Vale, voy a tratarte de derrotarlo, ¿ok? Voy a coger un poquitico de madera para hacer bloques Y poder tomar altura A ver, vamos, vamos, vamos ¿Un mero bebé se quiere enfrentar un golem? Mi pana, ¿vas a terminar con una paliza que te van a dar? Nah, papu, ya verás cómo lo voy a derrotar, papu este... acabo de escuchar que estamos a punto de ganar Porque al bebé le falta cerebro <risa> Sí, sí, <risa> mi pana, se quiere enfrentar un golem Papu, pero pero que ya te dije Que yo soy de granja Aquí matamos todo, papu ven, ven, Que una cosa ven, es una vaca y otra cosa es un golem ¡Exacto! Ahí, Ahí está, toma asqueroso Toma, toma Toma, toma Le estoy, le oh. estoy pegando, eh Le estoy matando Pero no muere el golem A ver, a ver, le estoy pegando, papu a ver. Ya, ya está que se rompe, eh Ya está que se rompe, papu A ver, dale, dale, dale Dale, muérete Asqueroso Ok, se me acaba de dañar la espada va a hacerme otra, ahí está, ha muerto Ha muerto, ¡Ha muerto! ¿Cómo logró matar el golem? Yo ¡Muérete! nunca he podido hacer eso, y él es un bebé Papu, porque soy severísimamente Severo, a ver, voy haciendo esto Y hago va a hacerme esa espada Ok, ya tengo una espada de iron Ok, ahora voy a llevar mi mesita de crafteo Ahora, mi siguiente misión es encontrar aquí la, una mina Uno de esos huecos oh, Vale, acá, acá acá, hay algo, acá hay algo Hay un pollo A ver ¡Hala! Pero mira lo que me acabo de encontrar Ok, tengo que coger un poquitico de piedra Para poderme coger ese hierro, papu ¿Alguien sabe dónde está Caplay, Oye, me perdí en la cueva, ¿eh? Bro, no te preocupes, bro para eso tenemos la brújula ¡Ahí está, está la, brújula? la brújula! El bebé no se va a perder pero perdí mi brújula <risa> no cómo pierdes tu brújula ¡Perdí a mi ver, brújula no te alejes de mí no te alejes de mí tú y yo no con mi brújula aquí voy contigo no, voy contigo no, no pero va, ahora cómo no. salimos de esta mina amigo voy a picar hacia arriba pero estoy que me quedo sin pico la mítica, la mítica la mítica lo bueno es que están lejos porque como lo he matado recientemente tienen que llegar de nuevo a la aldea y bueno, a ver a la encontrar, la encontrar la una tienda... aldea no es tan difícil encontrar a un bebé sidoso como tú bueno eso sí por que es difícil. No sería tan difícil. Si deja marcas por todos lados. Está bien, muñaño. Y ah, de marcas de Popó por su pañal. Pero, pero, ¿qué pasa? <risa> a, me están haciendo quedar como un estúpido. Y no, no quiero eso. Ah, no quiero... Ya está haciendo su primer berrinche. Ay, <risa> pero, qué. Tierno. Pero, por favor, <risa> ¿Por ¿qué, qué, qué se tiene contra mí? Vale, vale, pues vale. Pues ahora vale. te hablaré de hombre a hombre. Bebé, vamos a por ti. No, <risa> por favor. No, no, no. Ok, ahora tengo que hacerme mi hornito y ya empiezo a hacer la armadura Ok, vale, solamente me falta cocinar el último y ya está Aunque ya creo que ya me puedo hacer aquí A ver, me voy haciendo la pechera, las botitas, el casco y el pantalón Papo, ahora ya estoy full hierro Vamos, vamos, vamos. ¿Se imaginan que su armadura de bebé se debe que ver muy bonita? Porque, o sea, debe que sea Oh, Ay, sí, sí, sí Obviamente, sí, sí, obviamente sí. me va a quedar súper hermoso Literalmente ya estoy hermoso, papu A ver, el traje está bonito, más el bebé ah, esa es otra cosa Exacto, exacto no. Pero es que es bien hermoso, ¿qué tienen contra mí, asqueroso? Vamos, continuamos, continuamos No, hombre, ya no me alcanzan ustedes Ustedes están lejos, eh A mí no me alcanzan para nada ¿Estás seguro de eso? Para <risa> tu sí. información, eh, tal vez estemos más cerca de lo que tú creas No, no, ¡Mira no, no, atrás tuyo! No. No a ver, no veo a nadie No veo nada A ver, no estamos detrás tuyo, pero podríamos estarlo, así que vigila tus espaldas <risa> uh, te asustó, se asustó el bebé Voy a estar mirando a mis espaldas, pero yo no veo nada, ni a nadie, ¿eh? ¿sí? Ya estoy acá, a ver las espaldas, a ver ¡Copley! ¡Te dije que miraba no! tus espaldas! no, no, no. No, ¿a dónde crees que vas? Pero yo estoy más full que el no papu. ¿Y este crítico? ¿Y este crítico? ¿Sí? Pero ¿Sí? se estaba pegando como niñita. Me... Lo aprendí en Vietnam, papu. A ver, a ver, a ver. ¿De dónde papu. sacó esos golpes prohibidos, amigo? Es un bebé, pero pega como hombre. No, es un bebé de latan. Cuando no encuentro nada. Oh, vale, vale. Por fin ya, después de tanto tiempo, ya encontré aquí un poquitico más de espacio y más cosas. Vale, vale. Ahora yo tengo que encontrar. Diamante y obsidiana para ya irme para la otra dimensión. De nuevo a picar hierro, chicos. Pero dónde estaban? Se perdieron en la cueva. Eh, algo así. Mi pana yo pensé que se me iba a corriendo ya que el lugar está puro. Amigos, pero la estrategia no funcionó. Agua me sirve, papu. Ahora ya tengo agüita y con la vita hago obsidiana, hago magia, bro. Hago magia con esas dos cosas, vale. Ay, no alcanzo esto, estoy muy pequeño Joder, eso de estar con patas cortitas Como que no, no me va No me va, no me va <risa> Por eso tienes que comer el anonino Para que crezcas ¿Cómo que anonino? Pues qué comidas comes tú Loco, para crecer <risa> Pinche bebé chaneque ¡Oh, encontré diamantes! Esto para mí, esto para mí, me lo llevo toditos Jajaja. <risa> mío, mío, mío, mío ¿Y ustedes qué tienen? ¡Sucia! ¡Yo no tengo diamante, papu! ¡Tenemos A esta la cosa que te falta. <risa> eso es verdad, eso es verdad. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Ahora ya estoy cerca de irme para el, pa pa el inframundo y necesito opción oh, sí, no, Y estoy escuchando un poquitico de lava como por este lado, ¿eh? Vale Uy, ¿ves? Acá había lava, papu Te lo dije, te lo dije La mesita de crafteo otra vez se me queda atrás a ver. Cuidado con caerte una, una Este bebé parece que tiene problemas mentales, amigo Siempre se le olvida la mesa de crafteo Es verdad a Y ver, todavía a ver, no desarrolla todas sus neuronas A ver, que ya les dije que yo nací con retraso mental, papu Así que tiene compasión contra mí Pero no era porque te había <risa> caído de la cuna eh, no, no, no, no, es de nacimiento, es de nacimiento. <ríe> y lo ah, otro es si extra. No, no, claro! Bien, ya, ya estoy que llego para el otro mundo, ya lo vuelo, lo siento, papu, lo siento. Oye, ¿no quieres esperarte un poco? A ver, nosotros te, te cuento, te cuento. No, pues creándonos asco, armadura de hierro. Si nos no. esperas tantito, podemos ir, te damos tus nalgadas, ganamos el reto y tú pierdes. ¿Qué? No, pero es que yo no quiero perder, yo quiero ganar, papu perder Pero, para... oye, igualdad de condiciones Nosotros no somos tan venga. enanos como tú Venga, venga, vamos a negociar un momento ¿Dónde están nuestros en, asquerosos? <risa> Tal vez tú no nos viste, pero estamos siempre aquí arriba Hola ¿Dónde? ¿Dónde Hola, ah, ah. Joé, Hola. Venga, pa... Vamos a negociar un momento, bajen, bajen, bajen Vamos a bajar el Hola Hola Hola familia. Pero, pero, todo, No no, no manches Agua, no, agua, no, no, no, no, agua Toma, toma, ¡Ah, toma, toma, ¡Ah, toma! toma, toma, toma, toma. sucia! A, a ver, mis, mis compañeros son estúpidos Mis compañeros son a el... bueno, recoger ¿cómo? esto, por favor Estas No, esto no es tuyo Oye, oye, espera, espera ¿Qué qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres negociar? Para tu información, si me matas no vas a ganar nada Porque dejé todas las cosas en un cofre, tonto Yo soy más inteligente que ese par de inútiles pero papu, Oye. te estoy viendo algo en la mano, ¿sabes? ¿What? Bueno, ya no tengo nada Pero, <risa> ¿pero <risa> ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, ah, ¿Me, no, ¿me, no, no, quemando? ¡No! ¡No! ¡Se ¡No! ¡Qué Vale, vale Asqueroso, vale Ya tengo todos afuera Voy a aprovechar para quitar todo esto de aquí Hey papu, ya he creado el portal Y ahora... Me le despido de este mundo Adiós Vete, papi. vete Cuando no vuelvas ahora sí te vamos a darte un nalgadas Ya veremos, ya veremos Cuánto va es que lo matan en el vale, nether <risa> A ver, ok Aparecía aquí al lado de un habitante loco. Es como un cerdo con, con oro A ver, no los voy a tocar Según mis consejos de mi papis Acá había muchos animales Donde no los tienes ni que mirar ah, En barrio bajo, perro, ahí no puedes mirar a nadie a la cara O pierdes un dedo Oh, mira, parecía al lado de una fortaleza súper gigante, súper larga y todo eso ¡Wow! ¡Qué épico! Ten cuidado con caerte va a picar un poco esto Amigo, ya está cerca de la fortaleza Apurémonos con la trampa que va a conseguir las cosas rápido ¡Oh, sí, oh sí, sí, dale! Recuerda sí, traer eso, mi pana, eso Dígame, dígame, ¿qué cosas, loco? Yo quiero saber Que no te vamos a contar, bebé chismoso No te, ¿Te diremos te nada, pinche cosas? chamaco miado Oh, mira acá, acá hay acá hay algo, creo que eso es de los de los Blades. A ver, voy a esperar a que aparezcan porque voy a, voy a conseguir sus varitas. A ver. ¡Ah, mira! Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Vamos, vamos. Ven para acá, asqueroso, no hueles, no vueles Vale, vale, vale, ya, ya, ya creo que tengo todas las varitas que necesito Ok, ok, ok, me voy yendo por aquí me... quítese, quítese, quítese, No sé por qué hay un cerdo ahí montado, pero bueno Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Vale, vale, vale, ahora tengo que ir a encontrar los senders para tener ojitos Y irme para el portal de Len Ahora tengo que correr un poquitico por acá y buscar ese bioma asqueroso Pero ojo, eh, a ver dónde está esa asquerosidad loco de caminar todo eso de por allá desde la fortaleza hasta aquí ya, llámanle las piernas, es que por qué no me quedé en casa a ver, o ojito ojito lo que hay por aquí ¡Oh! lo prometido mira, aquí está el lugar de los Enderman a huevo, a huevo a ver yo necesito agarrar ojitos dónde están los Enderman? vengan para acá aquí, acá hay Uy, hay un montón Ok, tengo que encontrar un lugar donde les pueda pegar y esconderme para que yo no pase Bueno, eh, chiquitito y ellos son grandes, ¿no? Pues tienes muchos lugares donde esconderte Ya, igual, pero... Bueno, ellos pueden entrar aún así A ver, voy a atacar a <risa> Estás jugando contra enemigos del triple de tu tamaño Eres sí, como sí. un chaneque en la NBA <risa> Y sí, loco, y sí ve, ve, ve para acá, ven para acá ¿Por qué, ¿Por qué no tienes conmigo? Ya, ya lo tengo acá, ya lo tengo acá. Toma, toma. toma. Dame tu ojo, dame tu ojo. Dos mil años más tarde. Vale, papu, ya por fin tengo ojitos. Y yo me voy a retirar aquí porque hay un gas persiguiéndome y tengo que regresar a casita. El barrio te llama, el barrio te ocupa Ya, sí, sí, sí, loco Literalmente me está, me está, me está spameando aquí un gas, un jueguito desde hace rato Mientras yo luchaba contra... Cállate a la lava, cállate vamos le harías un favor a la sociedad No, papu, no, no, no, no Joder, voy a regresarme todo ese camino de nuevo No, qué asco Vamos, sus pasitas cortas pueden soportarlo O ya te rendiste Ok, ya me hice unos ojitos para el portal de Len para ir ya con el dragón y pues ya me voy para la casa, ¿no? Porque pues, pues ya, ya, ya, ya estuve mucho tiempo aquí A ver, ya me voy para allá No sé qué estarán planeando esta gente Ahorita estaban murmurando algo Y están calladitos, así que tengo miedo Y estemos atentos a lo que tengamos que enfrentar Así que vámonos, vámonos ya para allá Corre, corre, corre, corre, corre Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene <risas> <risas> Espero me que estés preparado ¡Para nuestra trampa! ¡Chicos! ¡Comienza la la trampa! trampa. ¿Cuánto te crees que vas? What the fuck? No, no, no, no, no, asco. Se qué escapó de las explosiones. Ven por, acá, ven por acá, ven por acá, ven por acá, ven por acá, toma. ¡Corro, corro, ¡toma! Corro, corro, corro, corro, corro! corro No puedes hacerme nada, asqueroso. El pico, el pico, soy el pico, un el bebé, pico, bebé, chicos. ¡Es un bebé! ¡El pico! ¡El no, pica no, no, no, no. pica, pica, pica, pica, pica! ¡Se escapó! Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Corre! a ¡Corre! superficie rápido! ¡Adiós, oquetes! ¡Adiós! Por razón estaban como tan calladitos, tan planeándose en cosas Teníamos que cerrar las estrategias, amigo Teníamos que cerrar las salidas ¡Ay, a no! A ver, yo soy muy pequeño Yo me puedo escapar, así sea, por un huequito Y eso hice Así que, bueno, pues ya nada Me voy para el, el techo, me voy para arriba Y a buscar el portal de ley ¡Ya por fin estoy viendo la luz! ¡Veo la luz! ¡Uh! A y yo mí. también ¿Dónde está play. ese perro? ¡Aquí está! ¡Dame no Play? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Asqueroso! Alex y va a poner! Yo tengo escudo, ¡A eh! Y yo también. Ver, ¿Tú qué, qué crees, pinche chamaco miado que me vas a ganar? Yo estoy mamadísimo. A ver, a ver, a ver, a ver. Papu, no puedes contra mí, que soy más, más pequeño y más Toma. fuerte. <risa> Serás okay. fuerte, pero también eres una pulga Puedo meterte unos trancazos Que ni te imaginas Mira, mira, mira, mira lo que hay atrás tuyo Mira, hay, hay dos personas allá bonitas Mira, mira, mira, mira, que Ajá, belleza. a ver, ¿quién hay atrás mío? Ah, ¡Ay, ¿qué haces, asqueroso! <risa> <risa> ¿Qué haces? Oye, pero voltea no se vale Tú tenías que comerte mi trampa No, papu, yo no quiero comerme tu trampa Ni nada, de lo tuyo, yo me largo, ¿eh? Me largo, ven para porque... acá, bebé Ven no, para acá No, no, no, no, no pero vamos a buscar la localización de esto. Me está diciendo que por allá. Corre, corre, corre. Te corre. voy a perseguir hasta el final de los días. No no no no, no, no, no, no. De la ley te voy a enviar en adopción. No manches, no manches, se me dañó un ojo y tengo que tengo que pasar el mar. Qué asco, loco. A ver, no, no tengo nada ¡Bajo del mar! Bro. Tengo que, tengo que hacerme la, las, las clases de natación, por fin ¡Uy! ¡Qué asco! ¡No me huyas! Pa, ¿me no, lechando, ¡No, no, no! ¡No! Le voy a pegar una flecha mínimo ¡Toma! No, no, no me... ¡No, no, no me pegas, papu! ¡Yo soy, yo nado como un pescado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué asco! Corre. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Huyo, huyo! Adiós papu, quédate con tus flechas Ay loco, ya estoy cansado de caminar con esos ojos A ver, ya, a ver, ya, vamos a ver, ¿dónde me está señalando? A ver, ¿eh? ¿Se acaba de dañar? A ver, señaló para acá abajo ¿Mm? A ver, vamos a probar otra vez, a ver, a ver, a ver Ah sí, es aquí abajo Pues mira, pues mira, hay que mirar por acá Pues no sé, debe haber otra cosa Ok, por aquí debe haber una especie de fortaleza, pero porque está por acá en el en el océano, bro. Vale, a ver. Oh, mira, ¡Hice esto. Okay, pues no voy a perder tiempo y voy a bajar. Voy a bajar. Para pam pam para pam pam para pam pam para. No, ¿Dónde no. está? Do. No. Capitán, capitán. ¡Oh! ¡Capitán! ¡Oh, sí, ¿Qué la sucia? Huele a no. la rara mojada, bro. ¡El escribor ¡A por todo motor! A, caí um. justamente de, en el portal, loco Amigo, nos llevó aquí a una isla pequeñita Mira, mira, mira, hay un barco hundido ¿Dónde estamos? No, ¡Oh, no, mira aquí abajo, mira aquí abajo! ¡Esta es la fortaleza! No, no, no, lleva, no, no, ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡No, está. No, asqueroso A ver, a ver, a ver Quiero llevarme esta manzanita Y adiós, papu, ¿dónde están? No me alcanzan okay, Me voy, adiós, papu <risa> ¡Ahí está! ¡Lo acabo de ver! ¡Oh! ¿Dónde okay. está? ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué hace? ¿Qué hace, no, ¿Qué puede hacer, ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo tenía tan cerca! ¡Me tiró! ¡Vale, se vale, no si fue, se fue! Menos ¡No, uno. ¡Verdad, vale. me... no, todas no. las cosas! Okay, ¡De menos nuevo! Uno. ¡Menos uno, menos uno! ¡Ahora me quedan chicos, chicos! chicos, chicos ¡Aprovechen que no ha llegado el dragón! ¡Ustedes dos pueden confiar en ustedes! <ríe> ¡Vamos hazlándote. a su ¡Voy! ¡Espérame! Estoy construyendo hacia el dragón Corre, corre, que ya vienen los otros muñeños Ahí viene el rabito Corre, corre Te acabo de ver, sucia me acá No, no, no, no, no. Estás? yo me voy rápido donde el dragón Corre, corre, corre, corre Creo que no tengo flechas, asqueroso Dame flechas, ¿Cómo? dame flechas ¿Cómo que flechas? Dame flechas ¡Ah! Pero este rabo no, no, no soltó nada, es asqueroso Oye A ver, hola A ver, Sucia, sucia está chiquito, Está chiquito, no me puedes golpear. Yo, yo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo me voy a derrotar el dragón y juntos dominame, dominaremos el mundo. Pero Un estás bebendo. muy chiquito para dominar el mundo. Tienes que ir a preescolar primero. No, Ándalo. No, no. duro. A ver. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, tengo vamos. que ir rápido. ¿Dónde el dragón? ¿Dónde el dragón? Ay, vamos, vamos. Tengo que llegar rápido al dragón. Ay, míralo. Voy a pegarle. ¡Más pegaré! no que no me, no, me no, no, alcanzo. ¡No, no, ¡No ¡No! ¡No tengo agua! ¡No tengo agua! ¡Se murió! ¡No te lo buscando. puedo ¡No te lo ¡No te lo pasarte ¡No te lo olvidó ¡No te lo perdió ¡No te lo el Nether, loco, ¡No!